Hola, hola, hola, hola, queridos amigos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Hoy tenemos eh, dos eh, cuestiones para analizar en ese eje 4.10, que es el Sol en Géminis, eh, la Casa 4 en Géminis y el Sol en Casa 4. Y después vamos a ver... El sol en eh, casa 10, eh, como venimos haciéndolo, ¿sí? Sol en casa 10 y la casa 10 en Géminis. Y el sol dentro de esa casa 10 en Géminis. Bien, vamos entonces primer, en primer lugar con ese sol en casa 4, hogareño, amable y sobreprotector. La casa 4 en Géminis inconstante, comunicativo, intelectual. Ya sabés que son tres palabras claves para que se te vayan fijando los conceptos astrológicos. Solo en Géminis, simpático, curioso, sociable, como parte positiva, como parte negativa, todos tenemos luces y sombras, veleidoso, nervioso y egocéntrico. Si ese sol está en la casa 4 y esa casa 4 está en Géminis, y ese sol también está en Géminis, porque podría estar en el signo siguiente si esa casa 4 fuera lo suficientemente grande. Podríamos decir que estamos ante una persona curiosa de su hogar de origen, por esa casa 4, sobreprotector de los suyos y muy conservador. Fíjense que usé las palabras claves del sol en Géminis, Curioso, ¿sí? De la Casa 4 en Géminis, eh, sobreprotector, eh, perdón, conservador. Eh, y del Sol en Casa 4, sobreprotector. Bueno, ahora sí, vamos entonces a ubicar a este Sol en la Casa 10 en Géminis y el Medio Cielo. O sea, la, la cúspide de la casa 10 también en Géminis. Y decimos que sol en casa 10, tenaz, liderazgo, ambicioso. Casa 10 en Géminis, periodistas, negociadores, influenciadores, influencers, como se dice ahora. sol en Géminis, simpático, curioso, sociable, veleidoso, nervioso, egocéntrico. O sea... Si la carta que estamos estudiando, o nuestra propia carta, tiene ese sol en casa 10, esa casa 10 en Géminis, y el sol en Géminis, estamos hablando de esa triple combinación, podríamos estar ante una persona que fácilmente, por su simpatía, se convierte en un ambicioso influencer, o influenciador en castellano. Bueno, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, mañana como todos los días, pero mañana con ese eje 4-10, casa 4 y sol eh, en cáncer y casa 10 y sol en cáncer. Nos vemos mañana, chao. que tengan un maravilloso día.